Y vamos en esto que llamamos en Radio Mix, Familia Mix, porque ahora todos los programas somos uno, porque la unión hace la fuerza y así pasamos mejor la cuarentena. Estoy con alguien que sabe mucho de Unión, que sabe mucho de Solidaridad, que es conductora de Impacto Inmobiliario en esta nueva temporada 2020. Le vamos a dar la bienvenida a Gisela Costa. Hola Gisela. Hola Cari, ¿qué tal? Extrañando, ¿cómo están todos? Bien La desde audiencia, desde todo. Bien desde tu casa estás trabajando, me parece muy bien, como todo. Sí. Nadie me cree, estaban todos preocupados que yo que soy tan inquieta, no juro que estoy una semana sin salir, increíble, nunca visto, se este va a quedar el... Bueno, pero es como, como corresponde, ¿no? Hacer las cosas bien, porque bueno, como decimos, eh, depende de cada uno de nosotros, nosotros somos los que claro. transportamos. Claro. Eh, hablando con un amigo me decía, ay, pero vos que sos tan inquieta, digo, pero también es por solidaridad, no es porque, o sea, claro. no es por ser quieta inquieta o no, o sea, es, es ser responsable, ser solidario, sobre todo creo que eso es lo que, lo, lo, lo que podemos hacer, va, no, no no hay que darle más vuelta, está todo dicho. <risa> Tal cual. Bueno, sí, Impacto Inmobiliario 2020, tendrás mucho para decir, ¿No? Impacto inmobiliario 2020, ¿cómo venimos? Ya venimos de un 2019 que, ¿no? Sé, se computan ya más de 20 meses, ¿estás por ahí, Cari? Sí, sí yo estoy simplemente quiero que te veas vos. Eh, más de 20 meses eh, donde el mercado inmobiliario viene en caída, ya todo el año pasado se hizo bastante eh, cuesta arriba dar buenas noticias al respecto, ¿no? Porque era mes a mes. Eh, bueno, cuántas, cada vez menos escrituras comparando con años anteriores. Incluso este febrero los, los medios eh, anuncian, el, ¿no? el colegio de escribanos es 34% menos respecto a los años anteriores, lo que es histórico, digamos, es una de las crisis más sí. profundas dentro del mercado inmobiliario. Y bueno, cuando nosotros pensamos, después de una temporada que fue buena, que digamos que... Eh, por, por lo menos a nivel de alquileres daba un respiro, dio trabajo, dio respiro, te, no, estábamos como entusiasmados porque había consultas, muchas consultas había posibilidades de, como que el mercado se iba repuntando, mm. y bueno, ¿qué pasó? Esto del coronavirus que, bueno, por, esta vez no afecta solamente a nuestro país, sino que es una cuestión mundial, que lo hace aún, digamos, un poquito peor, y acá estamos, en medio de, de una nueva crisis, digamos, y, y así estamos. En este concepto eh, es que nosotros hoy decidimos, eh, obviamente, seguir trabajando, seguir trabajando porque hay mucho que se puede comunicar, hay noticias permanentemente, creo que hoy más que nunca el Estado va a tener que intervenir ¿no? en el mercado, por nada las circunstancias, hay que renovar la confianza, y bueno, eh, Impacto Inmobiliario va, va a ser el programa que este año también. Digamos, hoy... ¿Estás por ahí? Yo no te veo nada, no sé si vos me no. ves, ¿eh? eh ah. Yo estoy, pero te dejo que te vean a vos, porque estás tan linda, dice, la en la cuarentena te asentó bien. Yo sabía que no veía nada y que a ver, estoy hablando sola, esto. No, no, yo eh, simplemente eh, estamos saliendo en vivo en la radio, pero también estamos por Zoom, para que después la gente a través del canal de YouTube lo vea. Y bueno, la idea es, es esto, que te vean un poquito a vos. A mí ya me ven mucho, entonces yo apago la cámara para que aparezca vos. Les contamos, miércoles vamos a esperar a la mañana, antes de, de entregar, te voy a entregar el programa, digamos, de, de a partir de las 11 de la mañana, todos los miércoles, cuando esto, digamos, se normalice. Por el momento vamos a seguir así, con un bloque dentro de tu programa para, para seguir comunicados y para ir contándoles un poco todo esto, ¿no? Eh, hay novedades respecto a las leyes de alquileres, que ahora vamos a mencionar, hay, hay mucho para hablar respecto a todo lo que tiene que ver con el turismo, tanto el turismo, es otra, de, digamos, está sumamente parado todo, no es solo a nivel inmobiliario, toda la industria del turismo, el transporte, las exportaciones, para nosotros como una ciudad netamente turística, estamos sufriendo también las consecuencias, teníamos sí. dos fines de semana dos por delante, que tanto el del 24 de marzo como ahora Semana Santa, que, que con esto se van a ver eh, afectados, ¿no? afectados, comprometidos, el, el no tener ese, ese flujo, de ingreso que, que nos daba un, un respiro, a nosotros dentro de la inmobiliaria hacía que la gente venga a ver las propiedades, era, era un buen momento como para hacer cierres de operaciones, digamos, y todo eso está, está frenado. Tal cual. Pero lo bueno también es que tuvimos una excelente temporada, que eso trajo un alivio muy grande, que no significa tampoco que toda la gente guardó toda esa plata, porque también está el hecho de las deudas que, que la gente está acostumbrada a traer del invierno. Pero nos dejó trabajar el verano, cosa que no le está pasando a la gente del sur ya los cerros eh, por ejemplo el cerro vale. castor está ya anunciando que no va a abrir este año sí. y eso o sea, nosotros siempre buscamos ¿no? lo positivo de las cosas de y tenemos que agradecer que venimos de, de, de, que nos agarró en marzo y abril y esto no sucedió en agosto septiembre donde son nuestros peores meses septiembre o julio eh, donde realmente el, el, nuestro bolsillo ya está deseoso de llegar tal cual. Digamos de que suceda si cuando tenemos todavía algún pesito en el bolsillo, cosa que te deja un, un obviamente no todas las familias, hay familias que, que las van a empezar a pasar mal, o que ya la están pasando mal, pero bueno. Para muchos este, el hecho de que se haya dado en, en, en esta fecha también hace que, que no sea tan traumático eh, como podría haber sido más adelante, cosa que, bueno, vamos a, a, nos obliga a graduar un montón de cosas, a graduar, a graduar los gastos, y bueno, justamente el, el mercado inmobiliario, que es lo que nos, nos concentra a nosotros, no está tomado como, como algo, ¿no? Es esencial, entonces tenemos todo cerrado, no se puede trabajar, eh, sinceramente es, es un momento que lo que nos queda para los que estamos en el rubro es concentrarnos en hacer producción, en ir preparándonos, porque yo tengo, o sea, digo con la esperanza, tengo la esperanza, como lo veíamos viendo, que cuando esto termine eh, es vamos a reposar lo que es el mercado inmobiliario, ya que obviamente el que, el que invierta en ladrillos va a seguir siendo una, una inversión segura, porque con, con la incertidumbre a nivel mundial, el que invierte en ladrillos creo que, que va a seguir, va a, como siempre, seguir ganando porque hoy en día va a ser muy favorable comprar, calculo que los precios se van a seguir acomodando, los que se resistían a ese 20% hacia abajo, se van a, si quieren realmente venderse, se van a tener que acomodar en los valores. Y el que tenga el dinero, que tenga ese, ese poder adquisitivo, cuando pase todo esto, va, va, va a salir a comprar. Seguro. Y bueno, vamos, vamos a tener que estar preparados. Yo creo que <ríe> ya estamos llegando como al pico de la B. <ríe> así que nos vamos a subir porque nosotros es increíble. A veces... Eh, el otro día leí un meme porque es época de memes, obvio claro. Entonces eh, decía nosotros estamos donde... no, entonces no no genera, esto como una cosa más, pero ya más abajo no sé qué puede pasar. Tenemos una pandemia, o sea, esto ya subir nada más, o no? No, no, no, no, no, no, tal cual. Pero a mí, eh, yo lo que digo, estamos todos iguales, así que estamos eh, todos iguales. es lo positivo, estamos no es que va, va a haber uno más que otro, estamos todos iguales, vamos a tener que pelearlas todos juntos. Y, y esto que digo, ¿no? Pinamar, quitando muchísima gente en todo el mundo, es muy solidario. Ya, ya estamos, a, se está armando un montón de ONG preparados para, para todo esto, ¿no? Para llevar esos alimentos desde el municipio, desde de, de Acción Social. Es decir que, no se, no se preocupen, relájense para cuidarse nada más. qué es lo que tienen Cari, que hacer cual, en este momento. bajito, Cari. Escúchame, este, yo ni te escucho de ¿eh? Bueno, no, se escucha bien. Sí, lo que pasa es que... Escucha? Sí, sí. No, no se tiene auriculares. Después, para la próxima salida, lo vamos a ver. Sí. Pero Bien, pero Bueno, así que, como te contaba, eh, más o menos ese es el panorama. Eh, también, otra de las, de las cosas que sucedieron estos últimos días, que es muy importante, es el decreto presidencial no que tiene que ver con los alquileres. Que, que bueno, es una de las medidas que, que se tomaron tomó, eh, exclusivamente por, por esto que te estaba, que te estaba diciendo, ¿no? de lo que tiene que ver la intervención del Estado ante esta crisis. Y de eso, bueno, en los próximos programas seguramente nos van a, a explicar mucho más, pero para los que no, no tuvieron la posibilidad de ver, eh, tiene que ver a todos los que están destinados a, a a viviendas únicas urbanas o rurales, principalmente, o los que tienen eh, afectadas sus pymes a los alquileres, eh, o a los, eh, los inmuebles que están afectados también a todo lo que tiene que ver con actividades culturales o comunitarias. Y bueno, también, como te decía, las que tienen producciones, pequeñas producciones dentro de esos inmuebles, lo que, se, lo que ha pre, eh, planteado nuestro presidente es que se congelen, ¿sí? Eh, todo lo que tienen que ver, eh, no solo, no, no se van a poder eh, desalojar los que tengan eh, pendientes eh, sentencias judiciales, y ¿sí? hasta el 30 de septiembre no se van a poder producir desalojos hasta, hasta esa fecha. Y lo, lo más, digamos, lo más significativo es que se van a congelar los precios, los valores del alquiler, la gente va a pagar lo mismo. Eh, de lo que vino pagando hasta el 20 de marzo, ¿sí? si, si tenían justo caía el incremento en el medio, por supuesto si vos lo, lo, lo podés pagar y lo vas a seguir pagando, mejor para vos, si se, te estás complicado económicamente, podés seguir pagando lo mismo que venías pagando hasta marzo, y esa diferencia la podés plantear en cuotas a partir de octubre, Cosa que, bueno, eh, eh, habrá que analizarlo realmente como cada uno en su economía. ¿verdad? Claro. Pues lo que quiere decir porque es que si vos podés pagar... Que porque estamos más cerquita de la temporada. Claro. Perdón, me... yo no te escucho bien. ¿Eh? Eh, si vos tenés la plata, lo ideal es que lo pagues, porque después, tarde o temprano, lo vas a pagar. No es que te relajes, ¿no? Claro. Pero eh, tenés, por, lo bueno es que el que no tiene dispone este, este momento está amparado ante la ley y puede seguir pagando lo mismo que venía pagando hasta el, hasta el 20 de marzo, ¿no? Se congelan los precios. Bien. Se congelan los precios en, en, este, en este tipo de locación. Siempre hay que aclarar que está la excepción que si el locador fue con prueba. Que vive de ese alquiler que su familia depende de ese, de ese alquiler eh, ahí ya no ahí se puede se puede eh, mediante la justicia decir bueno mira yo si no recibo este alquiler no vivo y en este caso puede seguir eh, debe seguir cobrando ese alquiler ¿no? eso es una situación que después más adelante en los próximos programas vamos a explicar que nos pedir que nos expliquen bien eh, cómo, cómo se debe hacer, ¿no? Perfecto. Y, eh, ¿Estás por ahí? Sí, sí, yo estoy. Oh, no. <risa> yo siempre estoy sin ser es, al lado tuyo. <risa> bueno, bueno básicamente, eh, es, es, es uno de, las, de los temas, digamos, que tiene que ver con, con nuestro rubro más interesante en estos días. También hace que. Las inmobiliarias que, bueno, por ahí, en nuestro caso vivimos más de las locaciones temporarias, pero en Buenos Aires que se hacen eh, locaciones 24 meses, mucho más seguido, eso también afecta, porque, bueno, otra cosa que se congelan, digamos, unos meses, y quiere una entrada de dinero para, para el sector inmobiliario interesante, que, bueno, eh, digamos, un palito más en la rueda, obviamente, el... Uno tiene que ser solidario y entiende que es una situación que es ne, necesaria, pero bueno, si hablamos netamente de lo que es el mercado inmobiliario, bueno, complica un poco también a la, a la economía. Pero, por último, no sé cómo está. Pero, tiempo, bien. ¿no? cerramos con esto, dale. No todo es tan malo. Bien. Yo creo que todos eh, estamos aprendiendo mucho con todo mm. esto. ¿Sí? Mucho. No, no, por ejemplo, mi otra actividad de lo que es el, las clases de gimnasia, está, aprendimos de repente, como lo que estamos haciendo ahora, a transmitir una clase de gimnasia eh, o por Zoom, o por Facebook, o por Instagram. Eh, estamos aprendiendo y nos estamos acomodando a esta realidad. Y yo creo que hay que aprovechar para tratarlo. Lo, lo escuchaba Jorge... Es decir, ¿para qué? No? ¿No? Como siempre, preguntamos para qué y no por qué. Y es aprovechar sí. todo esto, esto que estamos haciendo nosotras ahora, que por ahí hace un mes era inimaginable o no, porque lo estábamos charlando, pero digamos, no fue una obligación. Nos tuvimos que poner a aprender a hacer esto claro. que estamos haciendo. Y espero poder entrevistar y que estemos los tres a través de este programa eh, conversando. Y todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario también. Este, está obligado a redefinirse, ¿no? A, a que ya los documentos se puedan firmar digitalmente, a, a que, te, que estemos obligados a eh, que la, las fotos sean más re reales, a hacer videos 360, a que las páginas se actualicen. Hoy más que nunca, eh, todo lo que, lo que te brinda las, las conversaciones por WhatsApp ¿no? las conferencias por WhatsApp, hace años que están, y yo la primera vez en mi vida que charlo con cuatro amigas, cuatro amigos de Buenos Aires, <risa> y que me claro. hizo la esto, el coronavirus lo podría haber hecho todos estos años, Tal cual. y la verdad es que el encierro nos permitió hacer esto, nos obligó a aprender, y creo que esta es una oportunidad, me parece trillado, pero realmente creo que lo es, para Me ver la, como decía, como vos bien te trajiste lo que decía Jorge, ¿no? Esto de, eh, nosotros hace, yo estudié una carrera de hace dos años que vengo online, y en ese momento dije, esto es terrible, ¿cómo voy a estudiar por acá? Y bueno, sí, se puede, vos estás estudiando ahora una carrera también online, y esto es así, sí. es lo que se viene y hay que adaptarse y tal vez esto nos ayude a que todos conozcamos el sistema y que nos podamos a, a adaptar a esto nuevo y acercar a, más a la familia, a la que está lejos, y poder este, conectarse. Si no es este sistema será otro, todo progresa, todo evoluciona, pero bueno, eh, no, no, nos mueve a esto también, ¿no? Y me parece súper interesante la, re, rearmar las metas eh, van, vamos a tener que también modificar esto porque obviamente eh, no estamos facturando muchos los que vivimos de nuestro trabajo, nuestro trabajo por ahí es el cuerpo, salir, o sea, claro. esto, realmente no estamos facturando, esto nos va a ver obli nos, nos obliga a, a buscar, ¿no? a redefinirnos en todos sentidos, y creo que el mercado inmobiliario también eh, se está redefiniendo en estos conceptos, ya viene redefiniéndose. Y también hay mucho para hablar al respecto, porque sinceramente hay muchas plataformas de venta, todo como uno se va a ir acomodando, cómo va mostrando, cómo eh, vamos a hacer que la gente acceda desde su casa a esa información. Bueno, también en Impacto Inmobiliario vamos a ir desarrollando todas, todas las alternativas, después cada uno tomará lo que lo que le sirva o no, y bueno, y, y, a, y ve, vemos que, vamos a ver qué deja todo esto, que yo Tal creo cual. en definitiva que eh, sin duda, sin duda alguna, de, eh, vamos a aprender mucho y es, obliga la, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, diría yo, ¿no? Salir mejores de todo esto, ¿no? sí, bueno, seguro. Para mí es una oportunidad. Para mí también lo comparto... Bueno, sí, muchas gracias. Hermoso no. verte, amiga. Sí, hace mucho linda. que nos veíamos. veíamos. cumplimos la cuarentena, ¿no? No dejé, no nos vimos. Tal cual, no nos vimos. No, no. Estuve hasta tentada de pasar por la puerta, viste, que uno como prensa voy a hacer una nota o vengo a la radio, paso por la. No. Te pego un grito, pero ni siquiera eso. No, no. Nada. No quise no, Cumplimos con todo. Así que bueno, Cari, me encantó estar, volver. Y nos ponemos a trabajar. Tal cual. Bueno, así quédate un ratito. Voy a decirle a la gente que se quede en el magazine. Ya venimos, vamos a un tema musical, pausa, y estamos de nuevo acá en Radio Rock. Ya venimos.